Empieza una nueva clase de lengua y en esta oportunidad les quiero mostrar qué son las palabras y cómo se pueden relacionar entre sí según su significado. Vamos a las diapositivas. Bueno, vamos a comenzar hablando de las palabras. Las palabras y sus significados. Bueno, ¿qué son las palabras? Las palabras son signos. Y están compuestas por dos partes, como si fuera una moneda, ¿sí? Tienen su parte material, que puede ser escrita o sonora, ¿sí? En este caso, en la diapositiva, ustedes ven cuatro letras. C, A, S, -S A. Esa es la parte material visible, ¿sí? Escrita. Y la sonora es casa, ¿sí? Esa parte material nos tiene que remitir a nosotros a una parte imaginaria, ¿sí? Nos eh, ayuda a elaborarnos en nuestra mente una figura de lo que significa esa palabra, ¿sí? En este caso, la palabra casa, nos imaginamos algo así, ¿sí? De hecho, cuando nos piden que dibujemos una casa, normalmente respetamos estos rasgos. Techo rojo, paredes amarillas, dos ventanas, una puerta, el jardincito color verde, ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué relación hay entre las palabras, de acuerdo a su significado. ¿Bien? Las palabras pueden ser sinónimos entre sí cuando comparten el significado. Es decir, que tienen un significado similar o parecido. ¿sí? Este es el caso de linda con bonita y de conversar y charlar. ¿Sí? Tienen un significado similar o parecido. ¿Bien? Son palabras amigas. Ahora, hay otro caso. Hay palabras que significan totalmente lo contrario, lo opuesto. Y en este sentido, podemos decir que se denominan antónimos. ¿Sí? Que, por ejemplo, vivo es antónimo de muerto. Y charlatán es antónimo de callado. Es decir, que no significan lo mismo, significan lo contrario. ¿Bien? Yo no puedo decirle a una persona que es charlatán y callada a la vez. ¿Por qué? Porque es una contradicción, ¿sí? Bueno, también existen palabras que comparten la misma forma sonora o escrita. En este caso, esas palabras se denominan homónimas, tienen el mismo nombre, ¿bien? Entonces, por ejemplo, podemos usar la palabra banco, ¿bien? ¿Cómo me doy cuenta qué significado estoy hablando cuando digo banco? Tengo que ver cuál es el contexto, ¿sí? Donde aparece esa palabra para poder pensar correctamente cuál es su significado, ¿bien? Este puede ser, por ejemplo, si yo digo, fui a la plaza y me senté en el banco. Y entonces, voy a tener que imaginar, ¿bien? Ahora, si yo digo, fui al banco a retirar dinero, en ese caso, me tengo que imaginar esto. Entonces, la palabra banco es homónima, es decir, Comparten la misma palabra ¿sí? o la misma forma para hablar tanto del lugar donde uno se sienta en la plaza o el espacio, el edificio donde vamos, o la institución, donde vamos a sacar o depositar dinero. ¿Bien? Bueno, ahora que ya sabemos qué son los sinónimos, los antónimos y los homónimos, es importante que ustedes sepan para qué sirven, ¿sí?, Normalmente, cuando escribimos o cuando hablamos, debemos evitar repetir muchas veces el mismo concepto la misma palabra. ¿sí? Evitamos redundancia. ¿sí? Entonces, usando sinónimos y antónimos, nosotros mostramos la riqueza que tenemos en nuestro lenguaje y no cansamos diciendo siempre la misma palabra. ¿sí? Así que bueno, los invito a demostrar lo ricos que son al momento de expresarse. Les mando un beso grande. Let's go.